No tiene nombre, da igual. Objetivo motor. Sigue eh, el líder, el nombre sigue el líder Eh, silencio. Escuchar. Escuchar. Objetivo motor. Correr alrededor del círculo. Pasar el balón a los diferentes compañeros. Y. ¿Pero el objetivo es correr así? No, no, es para tirar. La la Eso es un objetivo de consecución, pero ¿y el objetivo motor, meta, Ese es el objetivo meta. Co y el objetivo motor, coordinar, Co No, el objetivo motor vosotros tenéis que decir algo como desarrollar trabajo de, despazo, de desplazamiento. Desarrollar tal, pero lo que me habéis dicho son. es para que no os confundáis. ¿Lo habéis escuchado? Sí, Estoy Pues sigue dando los toquecillo, ¿sabes? Empezad. ¿Lo no va. Sigue el líder, no me lo juego? Objetivo. No, no, no el... que lo hagas ya, coño. No. <risa> la vuelta del mundo el ¿sabes? ¿Sí? vale, muy bien, está muy bien perfecto eh, mirad eh, la única cosa que se trabaja en de desplazamiento, sobre todo son golpeos es el que está dando la vuelta hay un juego muy similar a esto que se llama eh, la vuelta del mundo o el reloj que es que uno golpea y tienen que estar dando vueltas así, no está mal, ¿eh? pero que quizá yo lo que quería es que todos estén desplazándose mucho, ¿vale? Siguiente. O sea, que sea más activo. Siguiente. Estáis cuatro grupos ahora mismo, perfecto. Siguiente, venga. ¿Los objetivos? Sí, ¿el nombre? El nombre. La doble fila. Venga, perfecto. Ahí está esa creatividad de último momento. Ahí está. Ha mirado a Julio ha venido Vale. Objetivo motor. El objetivo motor, pues, realizar anticipaciones espaciales, eh, desarrollar golpeos y desplazamiento. Consecutivo. El consecutivo, evitar que la pelota caiga, que el balón caiga al suelo, toque el suelo, y el veneta será lo más lejos posible. Vale, pero aparte de evitar, también tendréis que progresar. Puede haber varios objetivos. Otro será progresar sin que caiga el balón a. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Y el meta? Alcanzado. Alcanzado. Al al empezar. <risa> ¡Ahí está el toque <risa> del entradero! Bueno. ¡Eh, una cosa! Están en un juego cooperativo. Se supone que son amigos. Ah, con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? ¡Venga, vamos! Estamos aquí, la flor en ver venga, vamos. Ya sabemos de qué va el juego. Que vosotros vaya, chupísimo lo tenía, ahí, ¿eh? Venga, otro. Por cierto, esa solución. La han dicho muchos, que es la de estar uno enfrentado a otro, pero venga, otro. Bueno, juego. ¿Nombre no del de juego? juego. Petabola. Petabola. Petabola. Petabola. Petabola. Petabola. Sí, una larga historia. Venga. Eh, el objetivo motor es trabajar la coordinación y la velocidad y la precisión. Eh, el objetivo de... Consecución. Eh, Progresar hasta el final de la línea. Y el objetivo meta, atravesar la línea de meta. Vale, o sea, lo que atraviesen da gana. Pues... Empezáis. ¿Pero lo hacemos ya con variantes o no? No, no, variantes no, como sea, venga, hacedlo no, como, sea. como tenga como ya acecho, venga, rápido, que tenemos muy poco tiempo. ¿Que no? Sí, sí, que no a dar la meta? Sí, pero básicamente era muy... ¡Eh! Los juegos... estas dos soluciones eran muy parecidas. Eran demasiado parecidas. Pero bueno, venga. Lo siguiente. Eh, nuestro juego se llama la prima voladora. Eh, el objetivo motor es mejorar la coordinación, la agilidad y la precisión con la pluma. Eh. motor es mejorar la coordinación, la agilidad, la precisión y el golpeo con la pluma. El objetivo de consecución es que la pluma no toque el suelo y el objetivo meta es eh, dar lo máximo, el máximo número de toques con la pluma, dando una palmada eh, antes de que eh, golpeemos a la pluma mientras estamos enfrentados en dos filas. Habíamos propuesto otro objetivo como por ejemplo ir avanzando más allá a las dos filas, lo que pasa es que eh, la ejecución no... Venga, a ver, a a ver, lo, lo, que... A ver lo que sale. que para incrementar la actividad física lo mejor hubiese sido que hubiese hecho otra cosa pero con tan poca gente es un poco complicado ahora tal y como estabais, os voy a poner en fila india cuatro filas de unos siete jugadores aquí fila india mirándome a mí aquí cuatro filas uno empezando aquí, aquí fila india la primera que ya sabemos que esa que tan bueno hace ánimo es que me cortan al no, no, te preocupes. Eh, vosotros para acá, vas a